Señores, vamos ahora al momento cumbre del programa. Vamos a escuchar a Yerian la Antigua. ¿Cómo cumbre? ¿Cómo cumbre? Bueno, ahorita comienza a pelear la Miren, gente, a emocionarse. Gracias, y... Amado. Y a Francia, a toda la gente que nos... ¿Y qué rebuque tienen en el escritor? Hoy... Sí, yo siempre ando con mi agenda. Yo estoy mirando un escritorio notas, ahí. Lleno. Una, una, una nota. No es que un como, blog de notas. Como a mí la cosa se me olvida, como se me olvida, yo siempre voy anotando para que no se me olvide. Y entonces luego repasar. Y a propósito de eso que yo anoto y que repaso, parece que el amigo, ese amigo que estaba sentado ahí, que lo respeto, ¿verdad? Jesús. Jesús. Ventura. Yo le pregunté algo sobre la nueva banca. ¿Cuántas bancas han comenzado a operar en la República Dominicana? Parece que no tiene el más mínimo dato. El más mínimo dato, que luego se lo voy a traer. Pero hay una lotería, que parece que él no tenía la información, lotedón, que comenzó a operar en la República Dominicana el 24 de agosto de este año. La aprobaron en la, en la administración pasada, no sé, por qué ellos ganaron en julio. Lo que sí parece sospechoso es que este hombre que le habían negado la licencia... De buenas a primeras la tenía ya en, en, en los últimos meses de, de, del año pasado. Pero eso son harina de otro costal. Anoche yo pude ver eh, esta, la participación de lo que tiene que ver con el logo marca país. Muy interesante todo. Y ayer vi también al ministro de Interior y Policía con una denuncia. Y yo quiero que usted como, como televidente... Yo quiero que usted como televidente, ahora quítese la ropa, quítese los colores, ¿verdad? Eso es en sentido figurado, no es que vayan a desnudarse por Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a quedar en un espacio en blanco para comenzar a hacernos preguntas sobre los hechos y acontecimientos que están sucediendo en la República Dominicana. Por ejemplo, se dio lo primero el caso Pulpo. Usaron a la gente de OISO, del FOMPER, de todo el mundazo, y todo el mundo está preso. Luego viene el caso, eh, ¿cómo se llama? El, el segundo que fue, se me, ahora se me escapa, que fue de la Cámara de Cuentas. Allanaron a la Cámara de Cuentas, señores. La Cámara de Cuentas. Y ahí está todo, y la investigación, eso no se sabe dónde está, pero bien. Luego viene el caso Coral. En una misma secuencia. Está todo el mundo preso. Ayer, ayer, el ministro de Interior y Policía Chu Vázquez dice que encontró irregularidades en diversos viceministerios del Ministerio de Interior y Policía. Y yo me pregunto, Chu, pero tú no tienes nueve meses ahí ya. ¿Por qué tú esperaste nueve meses para hacer la denuncia? Pero no solamente eso. ¿Por qué tú haces la denuncia? Lo que tú tienes que coger toda esa información y decir, miren, al, al PECA, a Wilson Camacho, mira Wilson, yo encontré esto aquí, revísalo. Pero casualmente ayer aparece el senador de Santiago Rodríguez, eh, Marte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Antonio Marte, con una denuncia en contra de Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y tú el mundazo. Y ahí viene la reflexión. Y hasta ahí llegaron. Con Gustavo Montalvo, no. Con ese, no. Hasta ahí llegaron con la denuncia. Lo puedo asegurar hoy, oh, mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar públicamente y lo voy a anotar aquí en mi agenda, que lo dije hoy. ¿Mm? Con Gustavo Montalvo, no. Hasta ahí llegaron con la denuncia. Van a tener que echarse para atrás. Y de hecho, ya hoy está rebalando. Ayer, eh, que, que, que con un grupo de abogados, un, hizo un espectáculo. Ya hoy dice no, pero que no fue una querella, es una denuncia, es que, es que investiguen. No todos los funcionarios de un gobierno son corruptos. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que yo he podido identificar? Pero eso soy yo analizando cosas, porque a mí me gusta analizar y hacerme preguntas sobre los hechos. La técnica que aparentemente está utilizando el gobierno es desacreditar para cambiar. Desacreditar para cambiar. Desacreditar para cambiar. Sucedió en el, en el Ministerio de, de, de, de Turismo. El logo, hicieron una bulla grandísima con un logo que aparentemente no analizaron. Se dio una, una controversia grandísima que ahora yo tengo la duda de si fue creado por ellos mismos para entonces venir con un logo nuevo, cambiado. y ese, Lo de antes no servía, lo de ahora sí sirve. La Cámara de Cuentas, ¿qué hicieron primero? La desacreditaron. Desacreditaron la Cámara de Cuentas, acusándolo de todas las barbaridades y entonces vienen pim pam y la cambian, incluso antes del, del tiempo reglamentario que establece la Constitución. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, eh, con, con, con otras instituciones. Y aparentemente este es el modo de operación de este gobierno. Desacredito y luego hago cambios. ¿Y por qué yo digo esto? Por lo que estaba diciendo el caballero aquí. Hacen un escándalo en la Lotería Nacional que yo siempre dije, a mí me parece raro. Porque que si tú vas a hacer algo tan sencillo como sacar un bolo, lo ideal es que no le hagan un close-up a eso y tú, te, y tú le dices al camarófono, no me le haga un close-up, mantémoslo en plano general, de eso sé yo. Mantémoslo en plano general, para que no se ve el detalle. No me le haga close-up, pues se maneja. Pero qué, qué casualidad que un escándalo en la, en la, en la Lotería Nacional. Aparecen de una vez un grupo a defenderlo y de una vez cambian y traen cinco presentadores. ¿Y qué cinco presentadores? Para la Lotería Nacional, que es algo que lo puede hacer un locutor normal, ¿verdad? Porque no es un show, no es los premios soberano. Y entonces usted va a poner la fotografía, atención producción por favor, para que me pongan la fotografía de este muchacho, de los muchachos que están ahí. Miren ahí, Joni Estrella, Michael Miguel Holguín, este es Grisanti, Ashanti Rosa. Ustedes están viendo, los principales programas de mayor influencia de la República Dominicana están representados ahí. ¿Cuánto le va a costar eso al país? Olvídese de eso. Por último, ya le dije, anoten para que luego entonces puedan ver si realmente lo que, esta hipótesis que yo estoy planteando se, se puede confirmar a futuro. Porque no es un hecho cierto. Con relación a lo que está sucediendo con los militares, atención al pueblo. Usted mandar para una cárcel común a un militar no es correcto. No es correcto. Y voy a tirar el payanzuelo para que lo muerdan. Mandar al general Cáceres para una cárcel a juntarlo ¿verdad? con, con personas ahí de, de toda caraña que posiblemente hayan tenido algún tipo de conflicto con él a través de su, de su trayectoria, no es correcto, porque en la República Dominicana tenemos cárceles especiales para los militares. Quiero escuchar a los abogados de San Francisco qué opinan sobre esto. ¿Lo tenemos, Israel? Que Vladimir hizo un trabajo al respecto. Vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Parece que no lo tenemos. Israel, te pregunté temprano para eso, para no tener que preguntarte en el aire. Pero bien, en lo que lo tenemos listo me avisan, porque yo quiero escuchar qué dicen los abogados sobre esto de usted, Mandar a un militar a una cárcel común cuando hay cárcel para los militares Usted preguntará, no, ahí es que tiene que estar Claro, porque no es a usted que le está pasando El coronel que está acusado de, eh, o vinculado con la muerte de los pastores en Villa Altagracia ¿Dónde está? En una cárcel especial ¿Por qué? Porque su trabajo, su trabajo, igual que los fiscales Un fiscal no puede ir a una cárcel normal, vamos a escuchar Los militares deben de ir a sus cárceles militares, o sea, lo que, es lo que entiendo. Yo tengo un reglamento orgánico y mientras dure la posición, creo, entiendo que deben de ir a sus cárceles. Y de hecho, en su gran mayoría están todos. Si tú vas, por ejemplo, a la cárcel de Manu Guayaba, que es una cárcel para sancionar procesos internos de la Policía Nacional, hay personas haciendo hasta 30 años de reclusión ahí o de prisión. O sea, yo entiendo que deben de resguardar eso. Independientemente de donde tú estés, tú eres preso que está... O sea, si tú estás preso con la comunidad civil y el militar está preso, donde quiera que esté, está preso. Entiendo que no. En este caso los militares tienen cárceles especiales en vista de cuidar su integridad física, ya que su vida pudiera obviamente correr peligro. Ya que de una manera u otra, como estableció el licenciado Israel Rosario, esto ha influenciado para que otras personas pudieran entrar en esas cárceles. Y entendemos de que lo mismo, tienen que ir a la cárcel especializada para cuidar su integridad. Bueno, la consideración mía es que deben enviarse a una cárcel especial toda vez que su seguridad corre peligro ya que en esas cárceles comunes hay personas que han tenido conflicto con la ley penal y que esos ciudadanos de una manera u otra han influenciado en su persecución. Entonces enviarlo ahí es mandarlo a un paredón, entendemos nosotros. Por la seguridad de ellos y por lo que implica el trabajo que ejercían, lógicamente que deben ir a cárceles diferentes. Porque enviarlo a las cárceles comunes es enviarlo a donde están las personas que ellos mismos en algún momento persiguieron. Y eso sería como mandar a, como si existiera la pena de muerte, como mandarlo a un paredón, decimos nosotros. Bueno, por cuestión de seguridad, por cuestión de seguridad, entendemos que no pueden estar ligados con el público en general. En, o sea, el público privado su libertad. Porque recuerden que tanto los ministerios públicos como los militares. Sí, eso que dijo eh, de, de la Cruz, ¿verdad? Que ya, eh, este Adriano. Favor, Adriano de la Cruz. Es cierto. Un fiscal, un fiscal no lo pueden mandar a una cárcel normal, ¿verdad? Común. Independientemente de que la Constitución habla de la igualdad en la aplicación de la ley. No, por la función en la que se desempeñaron durante su carrera. Un militar no debe estar en una cárcel normal. Y si no, para lo que quieran, que nadie murió el anzuelo aquí, yo quiero que me, que me digan dónde está el coronel que está vinculado con la muerte de los pastores de ahí de Villa Gracia está, es no, está en una cárcel especial. No, está en Mano Guayabo. Está en no Guayabo, en la cárcel de operaciones especiales. Porque los militares deben ir a lugares especiales. Mientras tanto se demuestre su culpabilidad. Porque recuerda tú que la integridad física... De esas personas hay que preservársela. Es una obligación de quien los guarda, de quien los cuida. Hay que preservársela. Pero eso viola, la, la, la, eso viola realmente el, el tema de la igualdad. Ahora, ¿cuál es el problema con las cárceles especiales? Que esos militares tienen privilegios inaceptables en esas cárceles. Te voy a contar un cuento. Sí, pero... Aquí hubo un miembro, me un capitán. Ahí porque el COVID le da... Óyeme, si aquí, hubo, una... óyeme aquí, hubo un, aquí hubo un capitán uh -huh. del ejército... Del, del ejército de la policía que trabajaba para mí y en medio de eso mató a un muchacho aquí en San Francisco un amigo de él, producto de un manejo de unas armas, bueno la cuestión sí. es la cuestión es, yo era procurador y cada vez que él venía Ay, me cada, vez que, allá, cada vez que él venía a Macorís, hacía que lo llevaran a su casa, a visitar a su mujer sí. y a su, pero espérate, uh -huh. a su familia violando todos los protocolos de seguridad incluso para él incluso para él, pero él era el capitán y él le decía al que lo traía que a lo mejor era un raso, un cabo mira yo quiero ir donde mi mujer, yo quiero ir a mi casa y ahí antes o después de la audiencia, él se pasaba horas en su casa, con su custodia entonces eso es lo que ha pasado esas cárceles no tienen la debida seguridad Seguridad para el Ministerio Público que persigue de que las cosas se van a hacer correctamente. Una pregunta, eh, y Amado. Es que está, tú, y también está el tema de la igualdad. Tú que tienes más experiencia que yo en eso, ¿quién <coughs> dirige las prisiones en la República Dominicana, incluyendo las militares? No, esa no la dirige el, la, el Ministerio Acaba Público. de decir aquí la administradora eh, eh, eh, de, la, de, de prisiones de la República Dominicana, la actual, Patricia que ella está a cargo de esas de esas instituciones, eh, eh, eh, esas cárceles militares. Bueno, será ahora. ¿Y qué dice? Será que, ahora si, después que Patricia está ahí, porque antes esas cárceles mm. no lo manejaban. Incluso ni hay prisiones que, ni el sistema de, de, de los centros de corrección. Hay una de ellas que es modelo y ello, ella, asegura, ella misma lo, lo asegura que esto es precisamente para preservar la integridad física de, de los militares. El cuidado, no? hay que tener cuidado. Gracias, cuando... Yerjan. Vamos a los WhatsApp. Vamos no tenemos a ver una llamada, qué dicen. Primero. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenas. Bueno. Sí, díganos. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Guas Guasca adelante. López de este lado. vaca adelante. Mira, tengo dos, dos, dos eh, opiniones que dar. Eh, con relación al tema que se trataba antes del tema de los militares, con relación a la lotería, sí. ajá, hay que recordar, y es importante tenerlo en cuenta, que la mayor parte de la administración pública todavía está... Eh, la empleomanía de la administración pasada. O sea, que no es extrañar que los escándalos van a seguir, porque hay una cultura de la corrupción eh, endémica en el partido de la liberación dominicana. Eso por una parte. No se extrañen, porque esos empleados corresponden a 8 y a 20 años de admin, de la administración pasada. Suaca, es me suena. estoy riendo porque me estoy riendo, eh! Sí, no te puedes reír, te puedes. Sigue me to, riendo, no sí, me estoy riendo realmente. Sí, sí Por otra parte, el otro tema es que con relación a los militares, la normativa procesal penal derogó un viejo artículo del Código Penal de las cárceles especiales de los militares. Exacto. No hay igual, no hay desigualdad, no hay, perdón, no hay una diferencia entre un delincuente uniformado y un delincuente. Civil. Sin uniforme. Son dos delincuentes. Sí. dos delincuentes. El que no quiera ir a una cárcel junto con los otros delincuentes que no delinca. ¿Y qué dice la constitución con relación a, a cuando, tú, cuando tú eres declarado delincuente? Huáscar No, pero déjenlo ahí para que debatamos. Gracias, Huáscar, si no, Muchas gracias. Ven, no, no, debate no. Aquí no hay debate en ese sentido. Vámonos, vamos no, no. a continuar no, no. con Invírate el Y pídate aquí para que hablemos de no, eso. No, no, no.